Uy, sí, sí, vamos, es en la ciudad de Pereira, el octavo congreso y el valor de la inscripción es solo 120 mil y si vas con un grupo de 10 personas se puede dividir entre los integrantes y así nos queda muy barato, solo 12 mil pesos. Uy, cada uno a 12 mil, ¿no más? ¿12 mil pesos? ¿En serio? No creas que para el pago del grupo de 10 personas el costo de 120 mil pesos se divide entre las 10 personas y que cada uno paga 12 mil pesos. Esto no es así. Lo que en realidad pasa es que para el grupo de 10 personas, cada integrante paga 120 mil pesos. Así, con el aporte individual de los integrantes que es de 120 mil pesos, se puede realizar la inscripción. Ten en cuenta algo más. Si prefieres hacer la inscripción sin pertenecer a un grupo, también lo puedes hacer. El costo por persona es de mil pesos. Recuerda que podrán ingresar de manera presencial o virtual, como mejor lo prefieras. Nos vemos en Pereira. ¡Qué felicidad! ¡Qué emoción! ¿Tienes dinero? Sí, claro. ¡Las veo muy felices!